Una ría es una entrada de mar estrecha, y alargada, que se adentra desde la costa hacia el interior. Las rías se forman cuando un valle fluvial cerca de la costa, es ocupado por el mar. Si el valle cerca de la costa es de origen glacial, esa entrada de mar, se llama fiordo. Los fiordos presentan también numerosas islas y escollos frente a la costa. Los fiordos se encuentran a más de 40 grados de latitud en ambos hemisferios.